Quizás por los momentos cruciales que enfrentas crees que deberías renunciar. Pero piénsalo, ese no es el momento. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para completar una misión y no debemos ni podemos descansar hasta que la misión esté completa. Por eso, si queremos elevarnos a nuevas alturas, debemos dirigirnos a Dios y decirle en oración Honestamente, con nuestras propias palabras, como nos sentimos Nunca te olvides que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil Nunca olvides que Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas Podrán volar como las águilas Podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse Isaías 40 del 30 al 31 Entrega hoy tu carga al Señor y serás renovado Bendiciones